unidades educativas fueron inauguradas por el presidente de la República, Rafael Correa. La segunda edición de los premios Matilde Hidalgo premió la excelencia educativa. El Consejo Nacional Electoral capacita a miembros de la Policía Nacional para brindar apoyo a personas con discapacidad. Y en lo internacional, decenas de manifestantes se volcaron a las calles en Sao Paulo para protestar contra el gobierno de Temer.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 Estamos entregando una obra judicial, un complejo judicial, donde se integra una serie de servicios judiciales con un modelo de gestión moderno, con tecnología de punta. Sin lugar a dudas y sin exageración estamos entregando al empalme uno de los complejos judiciales más modernos, no solo del Ecuador, sino de América Latina. En estas infraestructuras la víctima será atendida como debe ser, respetando su integridad, su dignidad.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 En el Ecuador teníamos el 65% de jueces a contrato, puestos a dedo. Alguien los designó porque eran sus amigos o conocidos y ellos nos administraban justicia. Hoy todos son a concurso. Los jueces que administrarán justicia en estas modernas infraestructuras provienen de exigentes concursos públicos con impugnación ciudadana. Qué mejor manera de rendirle homenaje a esta profesión inaugurando este magnífico complejo judicial, el empalme, con servicio de flagrancia, símbolo de la nueva justicia en el país. Flagrancia es cuando agarran pues, al, a la persona cometiendo el delito, ahí los testigos, etcétera, se lo lleva directamente a la unidad, ahí está Fiscalía, Defensoría Pública, el juez, y mucho más rápido que antes, al concurrir todos, todas las partes del sistema judicial, se puede más aún...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 Atención, el Procurador General del Estado, Diego García, desestimó las publicaciones aparecidas en varios medios de comunicación nacionales, las cuales aseguraban que el juez del caso Odebrecht levantó el velo de confidencialidad de la causa. Con esto, supuestamente, se hacían públicos los montos y nombres de los involucrados dentro de este tema. La información que es pública... Dentro del proceso penal que lleva el juez Deary en Nueva York contra la empresa Odebrecht es la misma que ya era pública desde inicios de enero del presente año. Y de acuerdo al último corte de esta información, eh, que es de, de fecha de ayer, 14 de febrero del 2017, a las 15 horas 26, eh, la última actuación del juez fue el 6 de enero del año 2017, es decir, no hay ninguna nueva liberación de información ni liberación de ninguna lista por parte del juez Diri en Nueva York. Lo que hizo el juez Diri fue levantar el acceso al docket, que es este, y en el que no hay ninguna lista. La única información sobre el Ecuador que existe en este acuerdo y en sus anexos es la información que ya fue hecha pública en enero del 2017. Aparte de eso, en este expediente que es público y puede accederlo cualquier persona, no existe todavía ninguna información adicional. Y esto básicamente porque hay que diferenciar entre lo que es el proceso penal que lleva el juez Deary en Nueva York y la investigación más amplia que lleva el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 13 con 12, momento de hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos conozca a los ganadores del premio Matilde Hidalgo que reconoce la excelencia educativa. Inicio de espacio promocional. Evaluación del proyecto comunicacional por unos medios de comunicación inclusivos y socialmente responsables. El proceso de redistribución de frecuencias permite fortalecer la democratización efectiva de la propiedad de los medios de comunicación, ampliando hacia toda la sociedad la responsabilidad de defender y ejercer los derechos a la comunicación e información. Por primera vez en la historia del país se realiza un concurso público de frecuencias que dará legitimidad a su uso y permitirá un control ciudadano. Cordicom, la voz de tus derechos. Autorización 0253 CNE Elecciones Generales 2017 Hola, hoy vamos a hablar del respeto. Y para darte un ejemplo, te voy a contar la historia de Nelson Mandela. Él fue un hombre muy noble, que luchó toda su vida por los derechos y la igualdad de todas las personas, sin importar su color de piel. En una de las protestas que realizaba para hacer realidad sus ideales, fue encarcelado por 27 años. Durante este tiempo pensaba mucho y estaba cada día más convencido de que todas las personas merecen el mismo respeto. Por este motivo, cuando salió en libertad, mucha gente apoyó sus ideales y lo eligieron como presidente de Sudáfrica. Mandela pidió la colaboración de todos aquellos que lo juzgaron, mostrando de esta manera que respetaba sus pensamientos y que necesitaba de su ayuda, para llegar a tener un país justo para todos. Así logró que blancos y negros trabajen juntos por la paz de Sudáfrica. Tú también puedes demostrar respeto a todas las personas, apreciando sus sentimientos y pensamientos, sin importar que sean diferentes a los tuyos. Fin de espacio promocional.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 Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. En Guayaquil se entregaron los premios Matilde Hidalgo que reconocen la excelencia educativa en el país. Emprendedores, científicos y centros educativos fueron galardonados con los premios Matilde Hidalgo. Los reconocimientos se enfocaron en calidad y excelencia, pertinencia, generación de conocimiento, democratización y diálogos de saber, entre otros. Estamos seguros más que nunca que debemos continuar con los procesos de transformación del sistema de educación superior y profundizar el desarrollo del sistema de ciencia, tecnología e innovación, para dar a los jóvenes más y mejores oportunidades de formación en calidad, basados en, en su mérito y esfuerzo. Profundizar los procesos de investigación con miras a generar nuevo conocimiento, para lograr un efectivo diálogo plural de los saberes, para crear las condiciones para innovar. En total se entregaron 36 premios de 24 categorías, entre los cuales constan Innovador del Año, Cool Poster, Hardware que facilita el pago de servicios básicos con dinero electrónico, Re Innovación con impacto social. El premio fue para los inventores de Hand Eyes, dispositivo que ayuda a la movilización a personas con discapacidad visual. En Científico del Año, en la categoría Estudiante Investigador, fueron galardonados Marco Bravo y Alexander Bermeo, de la Universidad Politécnica Salesiana. El presidente de la República, Rafael Correa, destacó que en este proceso de cambio, el gobierno, solo en Educación Superior, ha invertido el 2% del Producto Interno Bruto, el doble que hace 10 años. 260.000 nuevos matriculados en Educación Superior. Hemos pasado de 443.509 en el 2006 a 703.806 en el 2014. Eso significa un increcimiento de casi 60% del número de matriculados. Y El Ecuador ya está generando conocimiento, tampoco nos podemos engañar. Somos el país con la tasa de crecimiento más exitosa de la región, más alta de la región por cuarto año consecutivo. La premiación lleva el nombre Matilde Hidalgo, en honor a quien contribuyó con la sociedad de su época, al ser una mujer que protagonizó cambios estructurales y trazó el camino para las futuras generaciones. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Con el fin de que las personas con discapacidad puedan ejercer su voto de manera óptima, el Consejo Nacional de Discapacidades, con Adis capacita a miembros de la Policía Nacional para que brinden apoyo a este grupo poblacional durante el sufragio.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 Fin de espacio promocional. Miles de personas se concentraron el pasado miércoles en Sao Paulo para, con, para protestar contra el gobierno de Michel Temer.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 El presidente estadounidense Donald Trump rompió el miércoles con la doctrina Clinton, respetada por Bush y por Obama, que contempla la creación de dos estados como la única solución al conflicto entre palestinos e israelíes. Donald Trump ha dado un balón de oxígeno a Benjamín Netanyahu en su esperada visita a la Casa Blanca. El presidente estadounidense rompió ayer con la doctrina Clinton, respetada por Bush y Obama, que contempla la creación de dos estados como la única solución al conflicto entre israelíes y palestinos. Trump afirmó que también podría ser un solo estado, música para los oídos de la derecha israelí. Netanyahu. Era importante para Netanyahu que Trump no insistiera en los dos estados, opina este vecino de Jerusalén, porque hay una oposición seria tanto en el Likud como en sus socios de gobierno a la idea de, una solución de dos estados. Sin embargo, los palestinos consideran que esa es la única salida. La visita de Netanyahu a Washington, dicen en las calles de Ramallah, ha servido para que se quite la máscara. Era una oportunidad para que Netanyahu dejara de mentir sobre su apoyo a la solución de dos estados. Todos sabíamos que estaban mintiendo en ese asunto y nadie en la Tierra creerá que apoya la solución de dos estados, salvo si el Estado palestino está en otro planeta. Trump pidió a Netanyahu contención en la construcción de asentamientos judíos en Cisjordania. Sobre su promesa de campaña de trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén, dijo que debe estudiarlo. El viceministro de Malasia dijo que su país va a entregar a Corea del Norte el cuerpo del hermanastro del líder Kim Jong-un. El gobierno norcoreano se había opuesto a que se le practicara una autopsia. Malasia va a entregar a Corea del Norte el cuerpo del hermanastro del dirigente Kim Jong-un. El viceministro malasio dijo el jueves que la entrega se hace a pedido del gobierno norcoreano. El cuerpo del fallecido permanecía en un hospital de Kuala Lumpur, donde se le practicó una autopsia a pesar de la oposición de Corea del Norte. Kim Jong-nam fue asesinado el lunes en el aeropuerto de la capital. Según el viceministro, tenía en su poder dos documentos de identidad diferentes, probablemente uno falso. Habría ingresado al país a nombre de Kim Chol, un seudónimo conocido. La policía Malasia detuvo en operativos diferentes a dos mujeres sospechosas, una con pasaporte vietnamita y otra con documentos indonesios. La Fiscalía Nacional eh, Financiera ha decidido no archivar y seguir adelante con la investigación contra el candidato de la derecha francesa a las presidenciales, François Fillon.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 Los temas presentados en este informativo también los puede revisar en www.elciudadano.gov.es. Finalizamos, gracias por su sintonía. A las 19 horas actualizamos nuestra agenda informativa. Conmigo mañana a las 13. Buenas tardes y buen provecho.